Bueno, saludos, soy Israel Banger. En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para cambiar el formato eh, de un vídeo a un formato de término. También lo podemos hacer con eh, canciones, eh, imágenes, podemos cambiar el formato de distintos archivos. Entonces, una es el link que el les viene en la descripción de este vídeo, les va a salir, se les va a ir a una página de format factory que es el programa pues que yo recomiendo para usar para hacer esto ya que es el más sencillo hay muchos pero este es el más sencillo vamos a dar clic aquí en la primera opción vamos a dar clic en descargar última versión luego clic en descargar y se le va a comenzar la descarga aquí en mi caso la voy a cancelar porque ya lo tengo descargado cerramos aquí nos vamos a descargar una vez se le descargue descarga y aquí está y este es el vídeo que vamos a convertir ahora entonces vamos a dar doble clic luego clic en sí vamos a, a despalomear esta opción que está aquí y luego vamos a clic en siguiente luego clic en instalar Otro es que le, eh, les aconsejo que instalen el último Windows 10 que ha salido que es que te, este que tengo aquí instalado que es muy versátil, muy fácil de manejar y además no es como el pasado que saturaba el, el sistema y eh, las memorias y el computador se pegaba mucho y el disco duro salía 100% y este es más sencillo y eh, más fácil de manejar y con no tiene tantas eh, ejecuciones en segundo plano entonces les aconsejo que instalen este sistema formaten el computador por completo y luego lo instalan aquí vamos a quitar esta palomita de aquí luego vamos a clic en cerrar bueno una vez que se haya instalado vamos a ubicar en donde tenemos el archivo que queremos convertir en este caso vamos a convertir un vídeo este video está, vamos a darle clic derecho, propiedad, vamos a ver en qué formato está. Está en formato mp4. Entonces vamos a cambiar el formato, vamos a abrir el programa. Una vez aquí vamos a cerrar esto. Un clic que no. Se me quiera actualizar en el software, entonces se me quiera instalar una característica adicional y no la necesito. Bueno. Aquí vamos a darle clic en cancelar esto porque si quieren descargar otras características ya apenas necesitamos lo básico esto que está aquí. Bueno, una vez aquí, como si es audio, vamos a dar clic aquí en audio. Y aquí están los formatos de audio. Pero si es un vídeo que queremos convertir a uno de estos formatos que tenemos aquí, por ejemplo, WMB, que es el formato más adecuado, uno de los mejores formatos para eh, reproducirlos en cualquier dispositivo entonces vamos a dar clic en el formato y aquí vamos a dar clic en agregar archivo o simplemente arrastramos pero es mejor que le demos clic en agregar archivo para que no esté más fácil una vez aquí vamos a buscar la carpeta o la, eh, la opción donde eh, tengamos nuestro archivo en este caso lo tengo en descarga vamos a, a, vamos a darle clic aquí luego clic en abrir y luego clic en aceptar entonces vamos a cambiarle el archivo de mp4, miren aquí sale mp4a.wmp a También hay otros formatos aquí para que escojan, en este caso lo vamos a hacer así y luego vamos a clic en iniciar. Esto no tarda mucho debido a que es muy fácil. Tener. Una vez termine de convertir, eh, se les va a venir, se les va a escuchar este tono el que acaba de pasar allí y eh, le sale una notificación aquí bueno igual sale con, eh, la opción aquí eh, esto aquí sale completado entonces vamos a irnos a irnos a carpetas de salida y aquí está el archivo que acabamos de convertir este entonces vamos a, a cortarlo procuren cortarlo porque si lo copian y lo pegan se les va llenando esa carpeta de del programa y no, es, no sería bueno debido a que el discurso se va viendo afectado entonces el 1 lo tenemos lo tenemos en descarga este es mp4 y este es el que hicimos ahora es wmb miren aquí está esto aquí está esto entonces están los dos hay que convertir y así se convierte en un archivo, lo mismo hacen con música, con imágenes, eh, el programa es muy sencillo para manejar, ahí en, el, en la descripción de, de este vídeo les dejo todo y listo, eso es todo por hoy, espero que lo disfruten y no olviden de suscribirse y activar la campanita para que tengan tantos los videos que yo subo, chao.